Vale, vamos a ver. Este desde aquí. Vamos, vamos. Vamos, es mío. Ahí, ahí. Sí. Vamos. Eh. Que hay otro por aquí. Hay otro por aquí. Pero ese, ese tiene que estar allí. Más o menos. Vamos a esperar aquí un momento. A ver. Justo. Mira, ahí va vale pues vamos a por ti ahí está, vamos, vamos ahí, wow de voy a ir a por la llama que he visto allí aunque me meto en la zona pero para una llama que pido una llama que veo y una llama que quiero ahí está regalitos. Eso no es lo de las vendas. No, no me interesa. Volvemos. He encontrado una llama. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Otra? ¡Oh! ¡Cojonudo! Pues otra llama. ¡Toma! Sorpresitas para mí. <ríe> Un poco de energía. Vale, y aquí estos veo que estáis ocupados, ¿no? A ver si puedo ver algo por aquí. Toma otro poco ahí Vamos ah. Vale Este seguro que viene Voy a tirar Voy a tirar a granada Ahí va Uno, dos Míralo, ya viene Míralo, que ya viene Que ya viene Que ya se va <risas> Cojonudo Bueno, y ahora me quedan estos dos. Madre mía. Y yo que no tengo ni puta idea de construir. Ahí va uno. A ver. ¡Ah! No puede ser. Vamos a ver. Granadita. Vamos a ser pacientes. Ya sé que tengo este aquí. A ver, no, no. No, espero. Bueno, al final voy a hacer ruido, pero... Que sepan que, que estoy aquí. A ver si quieren ellos bajar. Yo no voy a subir. Eso, por supuesto. A mí las construcciones se me dan muy mal. Señalizo... Pero... No tengo prisa. Uf. Aquí yo creo que estoy bien. A ver... Sí. Ahí, ahí, ¿ves? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos! Este, este, este viene, este viene. Me cago en. Toma, vamos. Venga. Vamos. ¡Ah, no! Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> Uno. Me queda uno. <ríe> ¡Ah! Dios. <ríe> Me queda uno. Ah, a zona, a zona. Me cago en la leche. Pues voy por ti. Voy a intentarlo. A ver. Aquí no estás. No, aquí no estás ¿Dónde estás? Ah, sí, a la derecha ¿Sí? Pues a escopeta Ah, estoy lejos ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Victoria! <risas> ¡Sin construir! Ahí está, victoria magistral. Y sin construir. <risas> ¡Vamos!